interesante, bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas de Latinoamérica, las personas que están cambiando la historia. El día de hoy tengo invitado, bueno, ya, ya lo había tenido con, con anterioridad, a mi amigo Alejandro Díez Barroso, managing partner de Dila Capital. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal Osvaldo? ¿Todo muy bien tú? Encantado otra vez de saludarte y emocionado por este tema que vamos a tocar. Déjame dar un poco de contexto. Eh, en la entrevista pasada, Alejandro, platicamos 45 minutos y platicamos de muchas cosas, ¿no? Unas personales, otras de negocio, o, otras de futuro. Pero me mencionabas que a corto plazo tenían un par de goles eh, de mucho valor para ustedes, que era el DILA4, o sea, el, cuatro, el, el cuarto fondo de, de, de, de DILA Capital, y el tema del SPAC. El día de hoy vamos a hablar específicamente del de SPAC. Pero déjame dar un poco también de contexto en relación a, a, a todo esto, ¿no? Un SPAC, Special Purpose Acquisition Company. Eh, eso quiere decir las siglas. Compañía sin operaciones comerciales ni activos, creada únicamente para levantar capital a través de una IPO con el objetivo de adquirir o fusionarse con una compañía existente. Son lo que le llaman un tipo de black check company, pues los inversionistas que compran el IPO no saben en qué compañía están invirtiendo. Esto es muy interesante. Por ahí va a haber preguntas. Se forman generalmente por inversionistas o sponsors que tienen expertise en un área, levantan capital a través de la IPO, como ya los mencioné, y la venden en units o unidades. Las unidades normalmente están valuadas en 10 dólares. Las unidades se conforman por una acción y un warrant. Un warrant es un contrato que permite a los inversionistas eh, comprar un cierto número de acciones comunes adicionales a un precio definido en un tiempo definido. Bueno, para no hacer demasiado larga mi historia y, y este contexto general, Hace apenas un par de semanas, di la capita, levanta 55 millones de dólares en su SPAC, es anunciado por Nasdaq, o pues sale en, en la bolsa de valores y, y, y es un tema importante. Es un tema importante para México, para Latinoamérica, evidentemente para ustedes. ¿Cómo están, Alejandro? Cuéntame un poco de, de esto que acaba de suceder y si estoy bien con el contexto general que di de, de un SPAC. Por supuesto, Osvaldo. Estás perfecto en tu, tu contexto. Creo que lo explicaste. Eh, muy, muy bien. Y si quieres, Jonathan, me voy un poquito para atrás para, para explicar el por qué nosotros decidimos eh, levantar el, el vehículo del SPAC. Y ahorita podemos entrar al detalle que quieras del de, de vehículo Venga. y la tesis de inversión. ¿no? Pero básicamente nosotros lo que empezamos a ver en DILA, que un poco para contexto general de los que nos escuchan, nosotros en DILA venimos haciendo inversiones de capital emprendedor o venture capital durante los últimos 15 años, y hemos estado invirtiendo en lo que nosotros llamamos 3 Serie A y Serie A. Entonces, son eh, inversiones desde 500 mil dólares hasta 3 millones de dólares en empresas innovadoras, con componentes tecnológicos que eh, puedan escalar rápidamente dentro de México y Latinoamérica. Y normalmente nosotros estamos invirtiendo en empresas que ya tienen eh, ingresos, ya tienen productos o servicios en el mercado, ya tienen tracción. Y estamos invirtiendo esos tickets de entre 500 mil a 3 millones de dólares en rondas que van desde un millón de dólares hasta 10 millones de dólares, ¿no? que están levantando las empresas. Y de repente lo que empezamos a ver en el mercado es que muchas de nuestras empresas de portafolio y empresas nuevas que nos estaban viniendo a ver, empezaban a levantar rondas de arriba de 50 millones de dólares, ¿no? Entonces llegaban buscando 50 millones, 70 millones, incluso 100 millones, 150 millones de dólares. Y nosotros no podíamos participar en esas rondas porque nuestros fondos eran muy chiquitos para esas grandes rondas de capital. Vamos a llamarlas ronda C, ronda D. Eh, y entonces nos estábamos quedando fuera de esas oportunidades, por un lado. Y por el otro lado, no hay demasiadas cubetas de capital en el ecosistema de capital privado fondeando a esas empresas en esas rondas. Por supuesto, sí hay fondos eh, de private equity y hay eh, fondos internacionales eh, con, con mucho capital que pueden hacer esas rondas, pero no son demasiados. Hay muchísimas más oportunidades que capital. Y entonces sí. eh, esa fue la tesis. no Dijimos, ¿cómo le podemos hacer para poder participar en esas eh, grandes rondas de capital, y una opción era levantar un fondo de growth, donde pudiéramos participar en la serie CDE. Y la otra era hacer este vehículo del SPAC, donde pudiéramos, con el SPAC, eh, participar en una sola empresa. ¿no? Y ese creo que es el, el, el tema más importante, es que a través del vehículo del SPAC puedes invertir únicamente en una empresa. Y los 58 millones de dólares que nosotros tenemos hoy eh, en, en el SPAC son para una sola inversión. Ya, ya te cacho. Perfecto. que okay. yo, yo me ponía a leer un documento que es, que es muy claro, muy extenso también, que, que este, de DILA, que se llama el DILA Capital Acquisition Car Preliminary Prospectus. Este file, eh, yo, yo me ponía a leerlo y decía, bueno, es como una explicación muy general y muy a detalle. De, de lo que se espera de este SPAC. Y, y veía que ustedes van a tener eh, eh, un enfoque particular en, en software as a service, en fintech, en retail, en prop tech, mobility, edtech healthcare. Cu cuéntame un poco esto. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué van a buscar? Eh, la verdad la... es que cuando lees eso, pues parece que somos bastante agnósticos en cuestión de, de la industria. Y aquí el tema es, nosotros en DILA, Venimos los últimos 15 años invirtiendo en esos sectores, ¿no? Eh, uh -huh. Puntualmente Eduardo, mi socio, él fue banquero de inversión toda la vida y luego él manejó un negocio de software. Entonces, Eduardo ha estado invirtiendo él fuertemente a través de Dila en temas de fintech y en temas de software. Eh, John, nuestro socio, eh, fue director general de Google para México y su último trabajo ahí fue el Head de YouTube para México y Latinoamérica y lanzó YouTube Kids. Entonces, John eh, ha estado invirtiendo fuerte en temas de, de tecnología, PropTech eh, y educación. Puntualmente, en temas de educación, John ha estado muy, muy activo. ¿no? Este, él invirtió en Creana, invirtió en Kinedu, eh, estamos por cerrar otra transacción en EdTech eh, con DILA4, donde John se va a sentar en el board. Entonces, ese es un sector en el que hemos estado muy activos. Eh, y yo toda la vida he estado... Eh, eh, yo hice varios negocios en temas de consumo, en temas de retail. Entonces, yo he estado invirtiendo fuertemente en temas de consumo, en temas de, de, de, de retail, omnicanalidad, eh, comercio electrónico. ¿no? Entonces, son los sectores en los que estamos enfocados igualmente para el SPAC porque son los sectores que entendemos, las industrias en las que nos sentimos cómodos, donde podemos agregar valor. Eh, y otra vez, no creo que la tesis del SPAC viene muy eh, amarrada y en paralelo a la tesis de DILA y lo que venimos viendo en DILA estos últimos 15 años. Oye, déjame preguntarte algo. No sé si esto es válido, pero podría ser que sí. De, de, los, de las startups que ya se invirtió en el pasado, en el fondo tres, te voy a mencionar. Alana, Creana, que ya me la mencionaste, Byars, Chris. Eh, Incode, no sé. Otras más que tengas. Muchas. Kuski, ¿no? Que es un, va a ser un monstruo. Parece que todo va para allá. ¿Puedes invertir el SPAC en estas compañías que ya invertiste en el pasado? ¿Es, es válido eso? Eh, la respuesta es válido, sí. Se puede, sí. La respuesta que yo te diría es posible, es poco probable. ¿No? Okay. O sea, nosotros hemos identificado decenas y decenas de empresas eh, allá afuera que cumplen con las características que estamos buscando nosotros para, para el target del SPAC. Por supuesto, hay algunas del portafolio de DILA que caben dentro de, ese, eh, de esas características y dentro de nuestra tesis. Se, es poco probable porque pues, probablemente hayan cuatro o cinco del portafolio de DILA dentro de un universo de 100 pues es poco probable que se haga. ¿no? Por el otro lado, creo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Claramente hay un conflicto de interés eh, al estar invirtiendo nosotros en nuestras propias empresas. Eh, hay todas las eh, eh, vías legales y operacional, operativas para poder mitigar esos riesgos, los tenemos muy claros. Entonces, sí se puede. No, okay. no creo que sea nuestro, eh, nuestra prioridad. Eh, otra vez no sabemos cómo lo vaya a recibir el mercado. Entonces, tenemos que tener cuidado con, con hacerlo. Eh, no es prohibitivo. Sin embargo, no creo que vayamos por ese camino. Ahora que ya están ahí, ¿cuál es la emoción personal? ¿Tú, cómo, cómo, o sea, no, no lo habías hecho, ¿cierto? Es la primera vez también para ti. ¿Cómo, cómo, cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentran sus capitalistas, tus socios? O sea, ¿cómo, ¿cómo está ese, esa emoción ahora mismo dentro de ti la capital? Ahí, el equipo, el pequeñito, ¿no? Sí, sí, es una súper pregunta y te diría que, yo por un lado, muy emocionados eh, porque, como tú decías, son dos grandes proyectos que hoy nos tienen súper ocupados y entusiasmados, que es DILA4 y, y el SPAC. Eh, el equipo creció mucho gracias a, a esto. Eh, tenemos un equipo dedicado tiempo completo al SPAC, entonces eh, pues fue increíble porque pudimos traer a gente eh, como Jorge Vélez, que venía de ¿no? ocho años de banca de inversión en, en Credit Suisse, uno de los eh, mejores fondos de banca de inversión. Jorge se pudo unir al equipo del SPAC eh, y como Jorge pudimos jalar a, a varios integrantes más para dedicarse tiempo completo a esto. Entonces, eh, increíble poder jalar a gente eh, nueva eh, al, al equipo de, de DILA. Entonces, muy emocionados con, con eso también. Eh, y aprendiendo, aprendiendo de, de nuevos negocios, de, de nuevas industrias, eh, emocionados con la cantidad de oportunidades que estamos recibiendo, tanto para DILA4 como para el SPAC. Eh, y, y, y en un momento increíble para la industria de, de venture en general en Latinoamérica, es 2020 cerramos el año con cerca de 4 mil millones de dólares invertidos en Venture Capital en Latinoamérica. Y este semestre de 2021, el primer semestre de 2021, ya se invirtieron 6 mil millones de dólares. Entonces, eh, a media pandemia, a media situación en nuestros países latinoamericanos, donde hay una incertidumbre social y política, eh, nuestro sector ha sido súper resiliente y no nada más eh, resilientes, sino te diría que están creciendo nuestras empresas a ritmos que, que no habíamos visto antes, levantando capital a ritmos que no habíamos visto antes. Interés de parte de inversionistas extranjeros eh, de Estados Unidos, de Europa, de Asia, eh, metiendo literalmente miles de millones de dólares en temas de tecnología en México y en Latinoamérica. Entonces, eh, pues con mucha suerte y muy afortunados, porque estamos parados en el lugar correcto, en el momento correcto. Entonces, te diría que eh, a nivel eh, sentimiento, cultura, equipo, dentro de DILA, eh, estamos pasando por un gran, gran momento. Qué, qué interesante lo que dijiste hace un rato, sabes. Eh, hubo un rato que estuve muy cercano a la industria del real estate en, en, en Los Cabos, ¿no? que es una industria pesada, grande. Y, y, y a veces el tener y poder marketear una propiedad de las que valen millones y millones de dólares realmente es, es, es solo como un bluffing que te ayuda a tener acceso. Que te ayuda a tener acceso a, a, a otras propiedades, a veces hasta otro mercado incluso. Y, y, el haber salido en Nasdaq, el, el, el tener Dealer Jui eh, ahorita, ahí pues las acciones y lo que valen, el, el, el, el haber cerrado este SPAC te está dando acceso. A, a compañías que, que no creías, que no las veías, a compañías fuera de Latinoamérica. ¿Qué, qué tipo de acceso te ha, te ha dado esto de, de, de...? Porque hace dos meses no salió lo del SPAC, tiene nada. ¿Qué tipo de acceso nada, te sí. ha dado? Eh, pues, la verdad es que no sé si, si fue el tema puntualmente de haber eh, eh, salido a bolsa en, en Nasdaq <risas> eh, o el, el momento en el que estamos otra vez como, como industria y que venimos construyendo la marca de DILA durante los últimos 15 años. Pero lo que sí te puedo decir Osvaldo es que estamos recibiendo más oportunidades de inversión que nunca. Eh, un año promedio para nosotros eh, recibimos como mil oportunidades al año de inversión, más o menos. Este año llevamos 1500 oportunidades eh, recibidas y estamos en septiembre. no? Entonces, vamos muy por encima de un año normal. Eh, Claramente no significa que más eh, eh, oportunidades que son mejores, pero te diría que también, no solo en cantidad, sino en calidad, estamos viendo cosas extraordinarias. Eh, entonces, por ese lado, pues, la verdad es que muy ocupados, con muchísima chamba, este, el equipo de análisis eh, pues, durmiendo pocas horas, pero, pero igual emocionados con, con lo que estamos recibiendo eh, a nivel de pipeline. Me voy a la recta final de, de, de esta conversación que he disfrutado mucho. Eh, ¿qué, ¿Qué va a marcar el éxito del SPAC? Realmente, ¿cuál sería...? Aquí hubo un éxito. Gracias a qué. ¿Qué, qué va a marcar ese éxito? Pues digo, a ver, el, el, hay varios como, como hitos que tenemos que ir nosotros marcando, ¿no? El primero es encontrar eh, la empresa eh, que cumpla sí. con todas nuestras características. Tenemos, como dices, una sola bala, entonces esa bala tiene que estar... Eh, bien gastada. Eh, después, hacer un, una buena transacción, hacer un buen deal, eh, llegar a un buen acuerdo eh, y cerrar el acuerdo, por supuesto. ¿no? Nosotros tenemos dentro del SPAC un límite de tiempo, que eso creo que no lo platicamos hoy, es importante. Uh -huh, uh -huh. Eh, el capital está comprometido solo durante 18 meses. Nosotros tenemos 18 meses para concretar una transacción. Entonces, no es demasiado tiempo, ¿no? Eh, digo, ya van dos meses desde que. Eh, hicimos el, el IPO, entonces pues ya nada más tenemos 16 meses para concretar la, la operación. Entonces, eh, concretar la operación por sí sola ya sería un éxito, con una buena empresa sería un éxito. Eh, y al final creo que el éxito, digo, no sé si, si lo llamaría, ese es el éxito, pero como te van a medir el éxito, es cómo se comporta la acción una vez hecho el dispacking. Y el encontrar un, un buen target, el haber hecho un buen deal y que esa empresa se comporte bien con nuestro capital, va a, a permitir que las acciones de la empresa eh, que eh, hoy es Dilayu como dices, pero en su momento ya será la empresa que encontremos y con la que hagamos el Initial Business Combination, eh, que esa trade bien y que sus acciones sigan subiendo en el tiempo. Y eso es lo que va a acabar dictando el éxito mínimo financiero de esto, ¿no? Yo imagino, obviamente, que pues, si ustedes tienen éxito en esto, pues seguirán, seguir, seguirán empujando este tipo de herramientas o de, o, o de vehículos de inversión. Así lo has dicho tú y, y me quedo con esa palabra. Alejandro, pues agradecerte estos comentarios, eh, preguntarte si hay algo más en el tintero que nos puedas ayudar y nos puedas dar luz con respecto al SPAC. Eh, eh, porque pues ya vamos al, al cierre de la conversación. La, la, la idea del SPAC es facilitarle a empresas latinoamericanas el poder cotizar en Nasdaq, que muchas de ellas no, no lo tienen dentro de sus planes, eh, muchas no creen que tienen eh, la sofisticación o el tamaño para lograrlo, y a través del SPAC queremos eh, que ese camino hacia cotizar en las bolsas americanas sea más fácil, más barato, más sencillo para, para estas empresas. Y que vean que hay empresas latinoamericanas que, por supuesto, pueden cotizar en los mercados americanos, que pueden cotizar exitosamente. Y estando allá, pues, hay unos beneficios muy grandes de acceso a deuda, acceso a capital, eh, que, que no, no hay en nuestros países. Entonces, eh, la verdad es que ojalá y podamos cerrar una transacción eh, pronto y, y que pues, esto que estamos diciendo se vuelva realidad y que puedan ver... Eh, pues, todos estos emprendedores que, que el, la meta final o, o una meta de, de cotizar en Nasdaq es posible a través de, de vehículos como el nuestro. Te felicito muchísimo a ti y a todo el equipo por dar el siguiente paso, por llegar al siguiente nivel. Seguro así va a ser también el impacto que tengan, ¿sabes? Muy grande. Entonces, felicidades. Por último, y entrando al terreno de las exclusivas. Eh, ¿El Fondo 4 eh, ya, ya cerrado como van o alguna noticia de gran calibre que, que, que vayan a soltar ahora para cerrar el año? Porque ya se va el 2021, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues digo, tenemos todavía todo el 2021 para levantar capital. Ahorita el fondo lo tenemos en 60 millones de dólares. Seguimos levantando capital para ese fondo. Ya tenemos cinco inversiones en, en el fondo dentro de nuestro portafolio. Solo hemos anunciado una eh, inversión, que fue la de, la de moons pero pronto vendrán eh, anuncios de, de las otras cuatro inversiones que ya hemos hecho. Eh, y sí, el fondo sigue abierto a, a nuevos inversionistas, así que eh, pues aprovechando también para los que te escuchan, si están interesados en invertir en el Asset Class del Venture Capital, que por favor nos busquen, ya que tenemos el cuarto fondo abierto para inversionistas. Alejandro, muchísimas gracias por, por esta conversación. Gracias siempre por la apertura que has tenido con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Osvaldo. Amigos de Interesante, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.